Es un día muy caluroso, hay que comernos una congelada, una golosina congelada. Había escuchado que se estaba quejando del calor con algo caliente, solo tengo una cosa. Es Floyd el cerdo verde, que tienes atrás de ti, necesitamos algo lastimado cerca de mi pila refrescante de té de limón. Tengo una paleta helada en forma de mí, esperen aquí con la felicidad mientras bajo. Es una paleta en forma de mi, la más sabrosa refrescante paleta con sabor frutal de temporada en todo el oeste. Esto sí es muy sabroso para mí. Sí, tienen ese sabor a fresa con mora azul mango y manzana verde y limón realmente honesta la bondad. Respiren hondo niños, porque es momento de saber qué le estuvo pasando a Koukir Kasei, cuando las dejamos en los últimos días, Urongo la amarró al mástil de un barco, y llamó a unos tiburones, la caja fuerte pertenece sin abrir. Hey, yo no estúpido, porque me comen. Vamos Kasei y Floyd, tenemos que encontrar esa caja fuerte mientras Urongo sigue aquí abajo. ¿Qué estás mirando? Aquí está Casey segura con ese diminuto hombre de la pequeñez. Vamos, hay que devolver esta caja fuerte. Casey, creo que ahí está la pony rosada. Tendré que admitir que me siento muy tonta, ¿sabes a lo que me refiero? ¿Y dónde está, Brondo, Saltos Cielo? Vamos, tontos, hay que seguirlos. Bien gatitos, ¿qué tal si los Ron Riser se sacarán un truco traicionero de su sombrero y obtener su espalda Seura? Por supuesto, si lo haremos. Nos sintonizaremos la próxima semana para el próximo oizo torcido el intestino golpeando a la vaquera aventura de Cougir la peor, pero siento peor del oeste.